Academia Power BI Tema, Fortalezas de Power BI Maestro Luis Granados Gracias por estar aquí, bienvenidos, iniciamos El Poder de los Datos, Academia Power BI Business Intelligence Maestro Luis Ganados Fortalezas de Power BI Podemos resaltar Como fortalezas de esta herramienta de Microsoft Power BI las siguientes 1. Facilidad de uso en la solución Power BI tiene una curva de aprendizaje pequeña y menor para los usuarios del entorno Microsoft frente a los usuarios de tablet que necesitan mayor tiempo de adaptación a la solución. 2. Integración con otras aplicaciones Power BI es el ganador indiscutible y que cuenta con una capacidad plena en integración con cualquier herramienta del ecosistema de Microsoft. Como ejemplo podemos resaltar Inciso A, formular preguntas con lenguaje natural a través de Cortana. B, traducir datos recogidos con Excel a tablas, gráficas e informes, etc. C, aprovechar el motor de Machine Learning de Azure y analítica en tiempo real de la nube. D, usar Power y BI embebido en Microsoft Teams y trabajar en un mismo espacio centralizado. Cabe resaltar, además, que ofrece la posibilidad de procesar datos de fuentes de terceros, lo que se convierte en una herramienta muy adaptable y flexible. Ventajas y desventajas respecto a la curva de aprendizaje de herramientas, pese a que no requiere conocimientos de programación. Esa herramienta, Power BI, está concebida para ser utilizada por expertos de análisis de datos. Un usuario ajeno a Big Data o Business Intelligence encontrará su interfaz poco intuitiva. Su curva de aprendizaje resulta además, derivado de lo anterior, larga y densa, a diferencia de Power BI, cuya filosofía es poder ser utilizada, caso desde que el principio de la toma de contacto con el trabajador, con la herramienta en menos de 5 minutos, es decir, es rápida y flexible. Obtén tu reconocimiento en Power BI, en la Academia Power BI. Soy el maestro Luis Granados, gracias por tu atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.